Y de Europa, de Europa nos vamos. América. Vengan las palmas, vamos a recibir hermanos del Perú. ¿Dónde están las palmas del Perú? Las palmas del Perú, señoras y señores. Y ahora, de Centroamérica, esta maravillosa agrupación de Costa Rica.